Hola, ¿cómo les va? Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo bueno. andás? Vos sabés que estamos transmitiendo ya en vivo y yo voy a hacer eh, esta, esta transmisión, yo las voy a estar mandando por el grupo. ¿Se corta? ¿Vos lo escuchás bien? Sí. Entrecortado, no sé si soy cortado? yo o usted, pero usted no se preocupe por mí. Lo sí, empiezan ustedes a girar con un cosito blanco, claro, si sí, debe ser, si sí, debe ser la transmisión, eh, debe ser internet. Yo lo que voy, a... lo que puedo hacer es ahora tratar de darme internet a través del teléfono Aguanten un segundito que voy a intentar hacer eso y intentaré de que esto esté funcionando ahí eh, así que ahí ya le estoy mandando el link para que lo puedan ver en vivo ah bueno yo ya mandé el, el link por ahí te, si te conviene si se te sale fíjate y si podés verlo directamente por el link de que mandé ahí al grupo F y ahí probablemente no vayan a tener este tanto, tantos tantos problemas, fíjate. Pero bueno, mientras estamos aquí, mientras estamos en esta sala, hola Ver Ojeda, ¿cómo andás? Vayan diciéndome si se está escuchando bien, si se está viendo bien, si lo podemos estar compartiendo. Eh, así, este, si Dios quiere, ya estamos comenzando esta clase. Si me dice que se está viendo bien, hola Verónica Repollo, hola, ¿cómo andás? Hola Ingrid, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, sí, en Facebook. Eh, no hay ningún problema. Mientras pueda seguir, este, no hay ningún drama, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Qué lindo volver a vernos. Este es un día muy especial. Hola María Laura, ¿cómo andás? Este es un día particular para la Argentina. Estamos... Eh, celebrando un, un nuevo aniversario del de primer... ¡Ay, Ketty, qué bueno! ahí ya lo estás viendo bien! Dice que no podés entrar. ¡Hola, Gabriela! Eh, estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestro primer gobierno patrio, en 1810. Y para nosotros, los que amamos a Argentina, este día también ha sido un día bastante eh, especial, porque estuvimos en una jornada de intercesión por Argentina, estamos intercediendo por Argentina, estamos esperando en Dios y, y creemos este, que Dios está eh, dándonos esta oportunidad de levantarnos como, como intercesores, de levantarnos como eh, esos que están intercediendo entre, entre el pueblo y Dios, y dice que está congelada mi imagen, espero que se pueda llegar a ver mejor, eh, pero bueno. Yo ya acá voy a intentar darme internet por, por el teléfono, ¿sí? Eh, y estamos en esta, en esta particularidad de, de situaciones eh, tan, tan difíciles que se nos están presentando y que confiamos en que Dios va a ser el que nos va a estar dando esa salida. No confiamos en ninguna persona, no confiamos en, ningún, eh, en ninguna eh, autoridad política, confiamos en Dios y yo creo que vos y, y yo estamos confiando en el mismo Dios, así que, bueno, estamos ahí eh, creyendo en este, en este Señor que va a estar haciendo eh, estos milagros, ¿sí? Feliz día, Ana María, feliz día de la patria, ¿sí? Feliz día. este eh, Feliz día, Angelus, qué bueno, qué bien que, que estás eh, siguiéndonos aquí. Bueno, miren, eh, acá yo no, todavía no me puedo dar internet con mi teléfono, estoy confiando todavía con el, eh, con el link de nuestra, de nuestra antena, pero bueno, eh, lamentablemente eh, ustedes saben que esto de internet no es solamente mío, sino que también es de muchas personas que estamos eh, en este tiempo teniendo dificultades con la, ante con, la, con, con la conexión de internet, pero bueno, si estamos aquí eh, es porque hasta acá nos ayuda el señor. Bueno, comenzamos. Este día martes, día 25 de mayo, día festivo para Argentina, día que nosotros eh, honramos a Dios y oramos. ¿Y qué te parece si ahí donde estás levantamos una oración a Dios y le decimos a Dios, Señor, en esta noche, todos los que estamos compartiendo este grupo, todos los que estamos haciendo este tiempo de estudio de, de Tu Palabra, de hechos. Hoy nos levantamos en un clamor por Argentina. Señor, hoy eh, las iglesias evangélicas aquí en nuestro país se han unido para poder clamar por toda nuestra nación. Y aquí estamos desde San Luis orando y clamando por nuestra nación. Oramos por Argentina, oramos para que vos estés trayendo paz, para que vos estés trayendo sabiduría, para que las decisiones gubernamentales sean Decisiones que bendigan, Señor, y oramos por este tiempo de pandemia. Lamentablemente la pandemia nos ha dado eh, muchos, muchas bajas en nuestras familias, muchos enfermos, muchos, muchos de los que eh, ya han partido. Y Señor, estamos eh, dolidos, pero también estamos esperanzados en que tu poder en este tiempo se va a manifestar de una manera gloriosa. Por eso oramos. Clamamos, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, de que vos seas nuestro Señor, nuestro Dios, el que nos estás dando paz en medio de las dificultades. Oramos por Argentina, oramos por un mover de tu Espíritu Santo, oramos, Señor, y sabemos de que vos estás escuchando. En los cielos se están abriendo las puertas de las bendiciones y oramos y confiamos en ti. En tu nombre, Jesús, nos ponemos de acuerdo juntos. Y Señor, te agradecemos porque vos estás en medio de esta dificultad como poderoso gigante, como el Señor que nos da fortalezas. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Buenas tardes. Y este capítulo es un capítulo muy, pero muy interesante. Hay una consulta mientras estamos abriendo. ¿Cuántos ya pudieron ver ese, ese PowerPoint? Esa, ese este, Yo también les envié, creo que, un PDF. ¿Cuántos lo pudieron estar viendo? ¿Cuántos pudieron estar ya anticipándose a este capítulo 10 del libro de Hechos? Si lo pudiste ver, comentame a ver qué te pareció... Este, fíjate si, si tenés alguna, eh, alguna reflexión acerca de esto, porque nos va a contar un hecho bastante, bastante eh, particular, el libro de Hechos, eh, en este capítulo 10. Y mientras estamos allí, este, ya, sí, Ingrid. A ver si tengo aquí Ishward, ahí está, Ishward, a ver si vos lo podés ver, Ishward, decime si lo ves, ahí te comparto, Ishward, y vamos a el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice, en la, ciudad, en la ciudad de Cesarea vivía un capitán, te estoy leyendo con la versión de Palabra de Dios para todos, ¿sí? llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar que es de un hombre que es curtidor y que también se llama Simón. Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Esto es hasta el versículo 8. O sea, fíjate vos que este este hermoso, se me cortó, dice Gabriela, este hermoso pasaje. A ver, cuénteme si se cortó o no porque estoy... Eh, se corta, dice María Laura. Mm, a ver, aguárdenme un segundito. Dice que se corta. Bueno, un segundito, un segundito ya. Me voy a comenzar a dar el internet por aquí. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Se corta, me dice Belkis. Bueno, no se hagan problema. Ya voy a intentar darme internet por otro lado. Está cortado, sí. Déjenme. Déjenme que estoy por aquí. Un segundito. Ok. Aquí ya voy. Ahora se ve y se escucha bien, me dice Leonardo. Sí, bueno, miren, voy a hacer una cosa, probablemente no sea lo más este, indicado, pero voy a intentar hacerlo. Voy a transmitir a dos cámaras, ¿sí? Me voy a meter por Messenger y directamente voy a estar... Eh, Continúo en el navegador web ahí está, me pongo como David 2 y ahí estoy, un segundito ya entro, entro como invitado por aquí, dice Ani que ya volvió y que ya se escucha, pero bueno yo me voy a este, duplicar acá y seguramente que ahí voy a estar ya mandando Mandan. ahí está Bajo el volumen, para que, para que se pueda se ver, ver de otra, de otra manera. manera. Ahí está, miren. Ahora, Ahora voy, voy a ver el Viste, en la pero bueno. Ahí está Listo. Listo. Bueno, la idea es la siguiente, ¿sí? Estábamos hablando de Cornelio. Y, y Cornelio, Cornelio no nos está se está escuchando, escuchando doble, doble ¿no? ¿no? Sí. Espero que, Espero que, no. que no. ¿Se escucha, ¿Se escucha doble? doble? Seguramente, Seguramente que sí. Que sí. Bueno, bueno, yo voy, yo voy a... a silenciar acá el micrófono y aquí estamos. Bueno, yo voy a dejar la, la cámara para que me quede ahí, para que pueda estar viendo la, también la transmisión y de hecho aquí vamos a estar este, mejor ¿eh? ahí se está seguramente que ahora ya no se escucha doble y ahora se debe estar escuchando eh, normalmente espero que sí espero que sí porque ahora se debe estar escuchando con la eh, eh, con, solamente con el volumen de este, eh, eso, del teléfono estoy saliendo con el teléfono libre y, y directamente me está saliendo esta imagen yo voy a compartir el, eh, justamente el PowerPoint y recuerden que estábamos hablando de cesarea esta cesarea que nosotros estamos viendo o que nosotros estamos este, teniendo en cuenta es la cesarea eh, no eh, de Filipos sino la cesarea de allí de Palestina miren ahí estoy con el PowerPoint bien Leonardo sí tenés razón ahí se escucha un poco mejor mira, ahí está entonces, ahí te muestro este, este PowerPoint, ahí estoy compartiendo la pantalla, y a ver si se puede estar viendo de manera completa. ¿Mm? Eh, presento la diapositiva, ah, se me cortó mi... Ahí está. fíjate dice, esta cesaría a veces llamada cesaría de Palestina, estaba localizada en la costa del Mediterráneo, a 51 kilómetros del norte de Jopre. Era una ciudad portuaria, una ciudad grande, del Mediterráneo de, de Palestina, y sirvió de capital en la provincia romana de Judea. Y fíjate, eh, ahí en la posición, no sé si se logra ver bien, pero fíjate en la posición de la eh, de la ciudad, allí Cesarea, fíjate que eh, está bien, bien, este, eh, bien en dirección, eh, eh, como una línea, hacia lo que sería Galilea, ¿sí? Y era la salida al mar de eh, la provincia romana de Judea, ¿sí? Fíjate, ahí eh, estamos viendo que tenía 51 kilómetros hasta Jope, y Jope también era una ciudad portuaria, y lo que nos está diciendo esto es que allí estaba viviendo este, eh, este romano, este centurión, este Cornelio, una persona temerosa de Dios, una persona muy, pero muy este, eh, eh, cercana a Dios, y alguien que quería y que amaba las cosas de Dios. Y, y por eso él tiene una visión, y en esa visión él tiene justamente la revelación de que tenía que estar llamando a, una, a otra persona, a un tal Pedro, y este Pedro tenía que ser este, justamente alguien que le iba a, a, a estar facilitando el conocimiento de las cosas de Dios a, a este oficial romano, eh, que era un centurión, era una persona que tenía su mando 100 este, soldados, ahí se está viendo bien, perfecto, gracias Angie, este, 100 soldados y que este, eh, tenía de repente eh, una, una misión, no solo militar, sino también una misión social, y esta, esta persona se había convertido... Primero al judaísmo, pero ahora estaba teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. Ahora estaba teniendo una, una experiencia que Dios estaba marcando su vida. Y por eso, eh, en, ese, en ese momento de oración, en esa visión que tiene en la oración, este soldado romano, este centurión, este, este militar romano, tiene esta revelación que lo hace llamar a Pedro. y en el versículo siguiente, en el versículo 2 de, este, eh, de allí de, de Hechos 10, eh, acá nos hace una pregunta, ¿qué les pasará a los paganos que nunca escucharon de Cristo? ¿Sí? Y esto nos tiene que golpear a nosotros porque, ¿quién les va a predicar a los que no escucharon de Jesús? En este caso, este, este centurión solamente tenía la información básica de lo que este, Dios... Eh, le reveló a través del Antiguo Testamento. Pero acá tuvo que venir justamente una persona física, Pedro, para poder predicarle de Jesús. Ahora, ¿cuántos hay que no conocen, que no tienen a Jesús? ¿Cuántos hay? Entonces, díganme, este, ¿qué pasará con ellos? Entonces, aquí no, esa pregunta nos tiene que, que movilizar. Porque tenemos que llegar a los cornelios de otros lados del mundo. Aquí estaba muy cerquita eh, de, de, de, de la ciudad de Jope donde estaba Pedro, pero el Señor tenía un plan con este cornelio. Quienes eh, se van a estar convirtiendo específicamente, eh, tienen un, un, un, un paso previo donde hay un interés acerca de las cosas de Dios? Y Dios estaba tocando la vida de esta persona. ¿sí? El versículo 4 dice que eh, Dios vio la sinceridad de Cornelio, Dios vio la fe de Cornelio y esas oraciones subieron, subieron a, a la presencia de Dios. Y dice que este, eh, el, ahí la versión Reina Valera dice, subieron para memoria delante de Dios, una ofrenda, una ofrenda de oración, una ofrenda de sacrificio. Y Dios va a responder. A tu oración, a mi oración, por eso hoy nos hemos puesto de acuerdo en todas las iglesias y dijimos Señor, este es un tiempo de oración, este es un tiempo donde vamos a estar clamando, este es un tiempo donde vamos a estar pidiendo a Dios que Él pueda estar haciendo esa obra maravillosa de, de reconciliar a nuestro país, de sal, sanar y salvar a nuestro país, a nuestra Argentina y buscamos esa presencia de Dios en cada una de las este, casas. Sigamos con la palabra, sigamos con lo que habíamos leído, ¿sí? Hasta acá vimos la experiencia de Cornelio, pero el, el capítulo sigue, porque el capítulo no se queda solo con la experiencia de Cornelio, sino que continúa, y continúa, acá yo dejo de compartir esta, el, el PowerPoint, y voy a compartirles la Biblia, ¿sí? Nosotros habíamos leído hasta el versículo 8, vamos a leer ahora... Desde el 9 en adelante, ¿sí? Les comparto para que podamos ver. Eh, hechos. Eh, a ver, acá tengo para compartir. Disculpen la. Como siempre digo, la desprolijidad. Ahí comparto. Bueno, ahí estamos. Sigamos con el versículo 9. Versículo 9 dice: Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre. Y quería comer. Pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Pedro vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande y sostenida de las cuatro puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió, yo no haría eso, señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle, no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió tres veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto los hombres que Cornelio había mandado estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba hospedado allí. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo, oye, tres hombres te están buscando, levántate, baja a verlos y ve con ellos, sin hacer preguntas, yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres, yo soy el que ustedes están buscando, ¿a qué han venido? Ellos dijeron, un santo ángel le dijo a Cornelio, que te invitara a su casa para poder escuchar lo que tengas que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que le tiene respeto a Dios y todos los judíos lo aprecian mucho. Pedro les pidió que entraran y se quedaran a pasar la noche. Al día siguiente Pedro se fue con los tres hombres y con algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Y ahí vamos a parar un segundito y vamos a eh, ver lo que nos dice ese PowerPoint que tenemos allí en nuestra, este, eh, en nuestra eh, pantalla. Eh, y qué bueno que, que podamos estar analizando un poquito estos versículos, ¿sí? En el versículo 12, ahí esperen que comparto, no estoy muy ducho con compartir pantalla y ventanas aquí en el, en el Messenger, pero aquí ya le estamos encontrando la vuelta, fíjense. El versículo 12 dice que hay algunos este, alimentos, ciertos alimentos, estaban prohibidos para los judíos. Y aquí está el famoso capítulo de Levítico 11. Ustedes saben que este, los que practican la, la religión este, judía, y no solo los que practican la religión judía, sino también algunos cristianos que son judaizantes, eh, por ejemplo, los... Eh, los hermanos este, eh, adventistas y algunos otros eh, que son este, judíos mesiánicos, todavía respetan lo que dice la ley. Y la ley dice que este, la alimentación tiene que ser con, eh, con animales y alimentos puros. ¿Sí? Animales y alimentos puros. ¿Cuáles son los impuros? Bueno, entre los impuros están este, el cerdo, el zorrino... El camello, el caballo, el conejo, los peces sin escamas, eh, obviamente todos los frutos de mar. Eh, ¿Y cuáles son los animales puros o los alimentos puros? La vaca, eh, la cabra, el chivo, el, la oveja, eh, el, el, lo, el, las gallinas. Eh, entonces, todos esos son puros y los impuros estaban eh, desechados de su dieta alimenticia. Esto tenía que ver con toda una, una cuestión eh, sanitaria. Recuerden que eh, cuando Dios le da estas ordenanzas a Moisés, ellos estaban peregrinando por el desierto y el comer esto, este tipo de animales eh, probablemente haya traído más dificultades que beneficios, eh, sobre todo con lo que nosotros hoy conocemos con las eh, este, bacterias y con eh, la, la triquinosis, aquí hasta el día de hoy nosotros la tenemos muy presente, entonces estos animales inmundos o esta comida impura para los judíos era desechada. Ahora, ¿por qué tiene que ver esta alimentación? Porque justamente es lo que le decía eh, la visión a Pedro, que le decía que tenía que matar y comer aún de lo impuro, aún de lo impuro. Entonces esos, esas cosas inmundas, la visión que estaba teniendo Pedro, la verdad que le estaba abriendo otro panorama. Le estaba mostrando otro panorama. ¿Cuál era el otro panorama? Que evidentemente tenía que saltear cosas que para él eran inmundas. ¿Y qué era inmundo para él? Y, y acá nos dice, bueno, la visión de Pedro significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores A quienes Dios no redimiría. ¿Por qué? Porque... Según la, la cosmovisión judía, los gentiles no tenían parte dentro del de plan de Dios. Pero eso era una interpretación bastante equivocada y acá justamente el Señor le está diciendo a Pedro, mira Pedro, vos vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Y me interesa esto porque antes de esta visión, Pedro no se hubiera acercado a hablar de Jesús a un oficial romano, no lo hubiera hecho. Pero ahora estaba diciendo, Dios me está indicando otra cosa, Dios me está diciendo que yo tengo que cambiar mi cosmovisión. Y yo creo que eso también nos está planteando a nosotros hoy como un desafío a la iglesia de Cristo del siglo XXI. ¿Eh? ¿Por qué nos está cambiando la estrategia a Dios? Porque evidentemente nosotros vamos a tener que... Tomar este ejemplo de Pedro y decir, Señor. Tengo que dejar de hablar de impuro, de inmundo, y tengo que llegar a donde están ellos. Tengo que ir a la casa de los Cornelios. Tengo que ir y predicar tu palabra, más allá de que me parezca a mí que eso no corresponde. Y, y lo vamos a tener que hacer. ¿Quiénes van a llegar al el, el componente social de, de, de, de nuestra Argentina? Nosotros. Y el componente social no está puro, no está purificado, no está eh, agradable a los ojos de Dios. Pero sí es un desafío que vos y yo llevemos las buenas nuevas de salvación a los que están necesitando, a los que están con diferentes problemáticas, a los que están con toda su, eh, con toda su ideología contraria a Dios y a esos Dios nos está invitando a a predicarles. A eso nos está invitando a que vayamos y que sacamos todos nuestros preconceptos, todos nuestros prejuicios, todo lo que a nosotros nos está impidiendo llegar y alcanzar a esa, a, a esa parte de la población que Dios sigue amando. Porque Dios sigue amando, Dios sigue amando a toda persona. No tiene Él, no tiene distinción. No hay distinción en Dios. Entonces, sigamos con. Ahora con el, el, el versículo, ¿no? que, que nosotros habíamos quedado este, eh, en el versículo 24, ¿no? Ellos llegan a Cesarea y ahí pasa algo maravilloso. Se van, dice que caminan esos 51 kilómetros en un día, lo hacen, eh, unas 7 horas de caminar, más o menos a, a, eh, a un ritmo entre 6 kilómetros, 6 kilómetros y medio por hora, unas 7 horas de caminata. Y van, cansados, llegan al otro día, descansan obviamente esa noche allí en Jope con los enviados de Cornelio. Pedro toma a algunos de los hermanos eh, que, que estaban allí en Jope y dice, bueno, acompáñenme y van. Y allí se enfrentan y se encuentran en la casa de Cornelio. Ahí te comparto la Biblia para que sigamos mirando esto, pero la verdad es que esto nos está dando otra eh, mirada acerca de lo que estaba pasando con el Señor Jesús, con, con este mensaje tremendo de Dios en este, eh, en este pasaje, ¿no? Sigamos, ahí te comparto los versículos que continúan, los versículos 26 en adelante, ¿sí? A ver si se logra ver, me parece que ahora sí se va a lograr ver. Vuelvo a pedir perdón, mi dominio de... Ahí está, compartir, comparto. Listo, mi dominio de, de, del messenger no es el mejor. Dice, ahí te estoy compartiendo la pantalla. Bien, sigamos. 25 cuando entró Pedro, Cornelio salió a recibirlo y se inclinó a los pies de Pedro y lo adoró. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, levántate, yo soy tan solo un ser humano. Mientras hablaban, Pedro entró y vio que se habían reunido mucha gente. Pedro les dijo, ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar, ni llamar impuro, ni ordinario a nadie. Así que cuando me llamaron vine, a ver, espérenme que ahí se me perdió, así que cuando me llamaron vine, dice el versículo este, eh, 29, sin poner excusa, ahora yo les pregunto, ¿por qué enviaron por mí? Entonces, Cornelio, versículo 30, dijo, Hace cuatro días estaba orando en mi casa a esta misma hora, las tres de la tarde, y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Él me dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Así que envía algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro, él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato y nos alegra que hayas venido, aquí nos tienes para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijera. Y te dejo esta reflexión y después vamos a volver con lo que dice nuestros apuntes, pero cuando Dios abre una puerta, la abre de par en par. Y aquí Dios le estaba abriendo una puerta a Pedro de par en par, y parece que no solo la familia de Cornelio, sino este, los que trabajaban en su casa, era un público bastante numeroso, y, y Pedro estaba teniendo la oportunidad, a través de esta visión que tuvo Cornelio, de poder hablar palabra de Dios. Dice, el 34, entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. ¡Qué versículo maravilloso este! ¿Vos sabés que para Dios todos somos iguales? Para Dios somos todos iguales. Y cuando dice todos, significa todos. Significa los que amamos y los que no amamos. Los que respetamos y los que no respetamos. Los que aceptamos y los que no aceptamos. Todos somos iguales para Dios. Tremendo, tremendo ese versículo 34. Y el 35 dice, Dios no discrimina a nadie por la raza, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Y el 36 comienza. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Todos nosotros somos testigos de lo que hizo en Judea, en Jerusalén, pero los judíos lo mataron en una cruz de madera. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte el tercer día y lo dio a conocer abiertamente. Pero no a todo el mundo, sino solo a los testigos que Dios había escogido para que lo vieran. Nosotros somos esos testigos, comimos y bebimos con él después que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias a la gente. Nos envió para que dijéramos que él es el escogido por Dios para ser juez de vivos y muertos. Todos los profetas dicen que esto es verdad. Al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en diferentes idiomas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo... No podemos impedir que estos sean bautizados en agua. Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces Cordero y su gente le pidieron a Pedro que se quedaran unos días más. ¡Qué increíble lo que sucedió! ¡Qué increíble! Increíble en todo sentido. Porque Dios estaba manifestándose de una manera gloriosa y algo pasó aquí que a ellos los terminó de asombrar, porque evidentemente el Señor estaba derramándose con su Espíritu Santo en personas que hasta ese momento nadie creía que se iba a derramar. Entonces dice el versículo este, eh, 25 y 26, que habíamos visto el 34 y el 35, vos sabés que la barrera que tenían ellos al principio era que ellos pensaban que el Evangelio solamente era para los judíos. Pero Dios les estaba mostrando otra cosa. Porque Dios le estaba diciendo, el Evangelio, el, el anuncio de que Jesucristo vivió, murió y resucitó y nos perdonó los pecados, es para toda persona, de toda nación, de toda raza, de toda lengua, de todo de todo este estilo, para toda persona. Y sigue siendo el mismo mensaje. El mismo mensaje es para nosotros hoy. El mismo mensaje de que el Evangelio sigue estando disponible para todos. Y vos sabés que ninguna barrera nos tiene que impedir. No nos tiene que impedir ninguna barrera, ni la, la barrera de la lengua, ni la barrera de la raza, ni la barrera del de género, eh, con todos los géneros que estamos teniendo hoy, con todas las ideologías este, de los géneros. Ni eso nos tiene que impedir. El Evangelio vino para cualquier persona. Sin importar su estado. Y viene para que nosotros prediquemos del Señor. Y este, este acto es un acto profético que el Señor hizo en, en, en la vida de, este, de Pedro y en la vida de Cornelio. Y dice que en eh, el 35, en cada nación van a haber corazones dispuestos. Corazones abiertos. Corazones que van a recibir el mensaje de Dios. ¿Cómo? Entonces los que le buscan podrán encontrar a Dios sin que alguien les muestre el camino. Fíjense que aunque Cornelio tuvo una visión y aunque se le presentó lo que nosotros suponemos que es un ángel, el que le predicó tuvo que ser una persona de carne y hueso, como vos y como yo. Personas palibles, personas que tenemos errores, pero personas que vamos a tener que anunciar. Porque a nosotros nos es dado este privilegio el ser embajadores del mensaje de Cristo. No a los ángeles, los ángeles no lo hacen, no lo pueden hacer. Tenemos que hacerlo vos y yo. Por eso, este encargue que Dios le dio a Pedro, y este encargue que nos está dando a nosotros hoy, Dios nos está dando este mismo encargue, Dios nos está diciendo lo mismo hoy a vos y a mí, que Él va a ocupar nuestras vidas, nuestras manos, nuestros pies, nuestras palabras, Él va a ocupar para que otras personas sean salvas. Ahí tenemos en el, en el apunte y tenemos los, los puntos fuertes eh, de Cornelio. Eh, bueno, era un romano piadoso, generoso, era eh, un oficial del ejército invasor, pero era respetado por los judíos. Eh, él amaba a Dios y amaba a su familia y, y esa conversión de él, de su familia, hizo cambiar el concepto que tenían los judíos sobre los gentiles. ¿Qué nos eh, enseña su vida? Que Dios siempre va a llegar a el que lo quiera conocer. Que siempre el Evangelio está al alcance de cualquier persona. Que en todo lugar van a haber personas que van a estar ávidos de creer. Y que este, cuando nosotros querramos buscar la verdad, Dios nos va a recompensar. Vos sabés que esto es una linda experiencia, porque a tiempo y afuera de tiempo vamos a tener que hablar. Y te vas a encontrar con personas que van a rechazar y rechazar y rechazar el mensaje del Señor. Pero van a haber otras que van a, a, a aceptarlo y que van a abrazarlo. Por eso, no dejemos de hablar. ¿Dónde estaba Cornelio? Bueno, en Cesarea. ¿Cuál era su ocupación? Centurión. ¿Quiénes fueron sus contemporáneos? Pedro, Felipe, los apóstoles. ¿Cuál es el versículo clave? Hechos 10.2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios. Siempre, ¿sí? Ahí nos cuenta esta historia de Cornelio. Eh, ese, ese, ese sermón que da Pedro es un sermón evangelístico, es un sermón que da este, anunciando a Jesús, pero el, lo importante no era lo que estaba diciendo Pedro, sino quién estaba con Pedro. ¿Quién estaba con Pedro? Estaba el mismo Espíritu Santo. Entonces, no es tan importante lo que vos y yo digamos, sino quién está con nosotros. ¿Quién está con vos? Si el Espíritu Santo está, tus palabras van a ser exactas, tus palabras van a ser este, claves, tus palabras van a ser bendecidas y la presencia de Dios se va a manifestar. Eh, ahí, guiados por, por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, ellos comenzaron a recibir, y no solo a recibir, sino que se manifestaron aquí con la glosolaria. ¿Qué es la glosolaria? El, el hablar en nuevas lenguas. Ellos se manifestaron en hablar en nuevas lenguas y comenzaron a hacerlo. De hecho, esto es lo que manifestaron los, eh, eh, los creyentes judíos que estaban con Pedro y dijeron, ¿cómo es posible que los gentiles también reciban lo mismo que nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es el mismo para todos. Eh, en el 45 vemos que, este, aunque Pedro y Cornelio eran muy diferentes, ahora los estaba uniendo la misma fe. ¿Sí? Si, si bien Pedro este, no era de la misma posición social que Cornelio, aquí no importaban las diferencias sociales, no importaban las diferencias raciales, el plan de Dios los unió para que ambos puedan estar en el momento y en el lugar y en la hora exacta para que la manifestación del Espíritu Santo se haga en sus, en sus vidas. Entonces, Cornelio necesitó a Pedro para recibir el mensaje de salvación Pedro necesitó a Cornelio para cambiar su cosmovisión de lo que era la realidad del Evangelio de Cristo cada uno necesitamos al otro y esto nos hace bien porque nosotros necesitamos de otra persona de otros hermanos lo necesitamos vos y yo necesitamos a cada persona y necesitamos para que el Espíritu Santo se multiplique para que el Espíritu Santo se, se nos llene de, de, de, de, de, ese, de, esa poder, de ese poder maravilloso que su presencia nos inunde. Dice que Cornelio quiso que Pedro se quedara varios días. ¿Por qué? Porque él era un nuevo creyente y él dedujo que necesitaba esa enseñanza, ese compañerismo. Y vos sabés que vos y yo necesitamos ese acompañamiento de otras personas, de otras personas que nos vayan llevando a... El conocimiento del Señor Necesitamos, nosotros somos los cornelios Que necesitamos a los pedros Que nos puedan eh, enseñar Nos puedan llevar, nos puedan mostrar Que el camino del Señor Es el camino que estamos necesitando Vos y yo Así que, mira, eh, hoy es cortito eh, No quiero ocupar más tiempo Estamos con varios problemas de, de internet Pero sé que la presencia del Señor Está en tu vida, está en mi vida El, el, el Señor está trabajando en vos, está trabajando en mí. Y yo sé que Dios está haciendo milagros. Eh, hoy eh, ha sido un día bastante, o una semana bastante difícil. Eh, hemos perdido algunos hermanos muy queridos. Eh, personas conocidas mías han partido con el Señor. Y eh, hoy estaba, hace un ratito, eh, estaba en un velorio virtual eh, cantando con hermanos de, de, de otra congregación y despidiendo a un pastor. Eh, y la verdad que eh, se hace difícil cuando eh, la realidad nos golpea tan fuerte, y, y, y yo creo que el propósito de Dios es mostrarnos que necesitamos de Jesús, necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando leo este pasaje yo me... Eh, regocijo en el Señor y digo, Señor, vos tenés caminos que nosotros no entendemos. Vos tenés eh, planes que nosotros todavía no desciframos. Y vos tenés propósitos que se van a cumplir a pesar de nuestra cabeza dura, a pesar de nuestra, nuestra falta de entendimiento, vos vas a estar cumpliendo tus propósitos en cada uno de nosotros. Así que yo te bendigo en este tiempo y, y clamo a Dios, para que Dios nos use como los pedros, como los cornelios que buscamos de Dios y que necesitamos esa guía y que también aquellos que necesitamos eh, inclusive abrir nuestra, nuestra mente espiritual, abrir nuestros ojos espirituales y ver la realidad de Dios en este tiempo. La realidad de Dios es maravillosa y la realidad de Dios incluye el poder del Espíritu Santo actuando, llenando vidas, cambiando, transformando corazones, cambiando mentes, destruyendo cada argumento que se levanta contra el conocimiento del poder de Cristo. Así que oramos en esta noche y le decimos, Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu poder, yo necesito de tu Espíritu Santo, yo necesito de tu enseñanza, yo necesito de tu guía, yo necesito de tu consuelo, yo necesito de tu sanidad, Oramos por los que están enfermos, oramos por aquellos que todavía están internados, oramos por los que están pasando dificultades, por los que no están teniendo no están teniendo sustento en este tiempo. Oramos y decimos, Señor, vos estás escuchando nuestra oración. Así que te invito a que oremos. A que oremos y a que le digamos, Señor, yo quiero ser lleno de ti, lleno de tu Espíritu Santo. Ahí donde estás, yo quiero hacer esta oración con vos. Señor, gracias por esta noche, gracias por todos los que nos están viendo a través de de Facebook Gracias por todos los que nos van a estar viendo después. Gracias por los que están eh, estudiando este tiempo, este libro de Hechos. Gracias porque estás haciendo milagros. Y Señor, oramos para que levantes a los que están caídos. Levantes a aquellos que están con el ánimo muy, pero muy bajo, Señor. Oramos por aquellos que están en este tiempo teniendo ataques de pánico. Oramos por aquellos que están teniendo ataques de ansiedad. Oramos por aquellos que están totalmente viendo una realidad que los está deprimiendo, Señor. Oramos, oramos para que tu Espíritu Santo, así como descendió en la casa de Cornelio y llenó a todos los que estaban en la casa, Señor, hoy tu Espíritu Santo descienda y llene nuestro hogar con tu presencia. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, llénanos de tu poder. Oramos por aquellos que están teniendo dificultades, aún en el camino del Señor, por aquellos que están dudando eh, eh, en la fe. Señor, oramos para que vos puedas estar fortaleciendo Jesús y llenándonos de tu poder y de tu presencia. Jesús, Señor, oramos, oramos por aquellos que en este tiempo se están dando cuenta de que tu llamado a sus vidas es mucho más fuerte de lo que pensaban, y que vos estás teniendo un propósito de cambio, de cambio en nuestro paradigma, de cambio en nuestra mentalidad, de cambio en nuestras maneras de actuar. Señor, gracias porque estás trayendo revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vas a levantar a los pedros, a los cornelios que, que van a buscarte a ti de una manera maravillosa. Gracias porque vas a salvar familias enteras, casas enteras, se van a estar convirtiendo a ti, Señor, en este tiempo. Gracias, porque vas a levantar una iglesia que en poder va a predicar tu palabra, Señor. Gracias, gracias porque nos levantas en fe. Hoy oramos, hoy clamamos, hoy nos ponemos bajo tu autoridad. Resistimos toda obra de Satanás. Y Señor, nos ponemos bajo tu autoridad para ser llenos de ti. Oramos, Señor, oramos en este tiempo y clamamos por la manifestación de tu Espíritu Santo. Gracias Jesús, gracias Señor, en tu nombre. Amén. Y amén, amén, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fuerzas, que el Señor te esté llenando de su presencia. Y bueno, gracias a Dios no se cortó, este, tengo muy baja internet aquí también en el teléfono, pero creo que Dios está actuando de una manera maravillosa, así que, que Dios te bendiga. Ahí está Mónica también eh, acompañándonos en la, en la sala. Ahí no se cortó más Mónica, ¿no? ¿Estás acá? ¿Nos estás escuchando? Sí, pastor. Bueno, gracias a Ani Barroso. Qué bueno. ¿No se cortó? No, nunca. Qué bueno. Hermoso. hermoso. Gracias. gracias. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias por estar allí. Gracias a Gabriela, a Gladys, este, a Vero, a Verónica Repollo. Gracias. Gracias a todos. Nos este, abrazamos en el Señor. Seguimos orando, seguimos clamando, seguimos pidiendo a Dios. Dios está con nosotros, ¿sí? Gracias Norma, que el Señor les bendiga, y nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene con otro capítulo de este maravilloso libro que nos está dando una hermosa enseñanza acerca del poder del Espíritu Santo en los hechos, ¿sí? Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chau, chau, chau Mónica, gracias por estar allí. Chau, chau, bendiciones. Chau, chau a todos. Chau, chao.